Fernando Burlando, Juan D'Artes está desganado de vivir. El abogado habló sobre el estado de ánimo del actor, quien se encuentra en Brasil tras ser denunciado de violación por Telma Fardín. Lee más, en la nota. Desde que Telma Fardín denunció a Juan D'Artes por violación, el actor decidió mudarse a Brasil con su familia, lejos del escándalo en Argentina. Sin embargo, a raíz de la denuncia por calumnias e injurias que le realizó a Anita Coaxi, D'Artes de deberá regresar al país el próximo 12 de febrero para presentarse en una conciliación penal con la actriz, quien también lo denunció por acoso sexual el año pasado. Entrevistado en el ciclo radial por Si las Moscas, su abogado Fernando Burlando, contó cómo son los días de Juan en su tierra natal. Por momentos entra en situaciones de crisis y de desgano, pero yo le estoy poniendo muchas ganas a esto. Me he jugado por Juan. Puse mi espalda y pecho por él. No admitiría que él no haga lo mismo. Le dije que si él quería que yo lo defienda, que él comience a defenderse. Luego relató, Juan Dartes está desganado de vivir, su vida hoy es una crisis y su familia una revolución. Sus estados de ánimo son así. No logra estabilizarse. El exilio le ha generado desequilibrio. Es una persona que viene con un planteo y después a los dos minutos, Piensa otra cosa. Juan D'Artes está desganado de vivir, su vida hoy es una crisis y su familia una revolución. Le dije a Juan esto es un proceso largo, empezamos mal, pero yo confié en vos. Te hicimos las pericias. Me lograste como y te creo, agregó. Sobre Fardín, burlando opinó, desde el lugar de la prudencia y el análisis logré torcer la opinión de mucha gente respecto de Juan D'Artés. Me parece que hoy por hoy las encuestas ya dan la situación de Juan como que no es la que relató Thelma y que hay otra verdad. Además, el abogado sostuvo que la justicia es importante, pero el exilio y el destierro de Juan D'Artes lo hizo la opinión pública. El exilio y el destierro de Juan D'Artes lo hizo la opinión pública. Juan D'Artes lo hizo la opinión pública, return false, mayor que. Y sobre el movimiento que apoyó la denuncia de Telma, actrices argentinas, expresó. Hay mucha hipocresía porque hay cosas por las cuales el colectivo luchó pero parece que el único autor de las calamidades fue Juan D'Artes, Calu Rivero jamás dijo que D'Artes era un acosador. Solo manifestó que se sintió incómoda. El responsable es el productor. Creo que ella era muy chica, que ahora ha madurado, concluyó sobre la actriz, quien también denunció al actor por acoso sexual cuando eran compañeros de Dulce Amor. Juan D'Artes de está desganado de vivir, contó su abogado Fernando Burlando. El actor está radicado en Brasil tras la denuncia por violación de Telma Fardin. El destierro es peor que estar muerto, evaluó el defensor. Después de que Telma Fardin denunció por violación a Juan D'Artes durante una gira de Patito Feo en Nicaragua 10 años atrás, el actor decidió refugiarse en Brasil y de esa manera se alejó del escándalo mediático en la Argentina. Sin embargo… Y luego de varias versiones que circularon a raíz de su posible regreso, su abogado Fernando Burlando contó en una entrevista radial que habló con el actor en las últimas horas y efectivamente vendrá al país en febrero. Lo hará para presentarse en la audiencia conciliatoria con Anita Coaxi a quien el propio D'Artés demandó por calumnias.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 Sobre Fardin y la grave denuncia que le significó el exilio al actor, el letrado dijo. Desde el día que Juan cayó en este último problema, me parece que logré torcer el pensamiento de mucha gente y lo hice desde el análisis, el respeto y la prudencia. Yo diría que tengamos la prudencia de no emitir opiniones hasta que no se expida la justicia". Hoy por hoy, las encuestas dan a la situación como que no es tal como la relató Telma, sino que hay otra verdad. La justicia es importantísima, pero la que generó el destierro y el exilio de Juan D'Artés fue la opinión pública. El destierro es peor que estar muerto y aparte no tiene ningún tipo de perspectiva laboral. «Parecería que todas las calamidades del mundo artístico solo fueron de Juan D'Artés», finalizó burlando.